Muchísimas gracias al alcalde de Palazolos de Lesma por acogernos hoy en su territorio, al delegado territorial a, a, de la Diputación, representantes de la Diputación Provincial, al director general y resto de técnicos y muchas gracias a vosotros por acompañarnos hoy aquí. ...con este calor aunque sea bajo este toldo... ...nos encontramos hoy en este término municipal... ...para visitar las obras que estamos acometiendo... ...desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital... ...que unen la SG20 en la capital de Segovia... ...con la granja de San Ildefonso... Una, travesía en la que una, una carretera perdón, en la que la Junta de Castilla y León está invirtiendo más de 2,2 millones de euros para la renovación del firme, la adecuación del firme y eh, poniendo especial atención en la seguridad vial. En un tramo de carretera que como bien ha dicho el alcalde tiene una IMD de más de 12.000 eh, vehículos al día. Es por este motivo por el que estamos realizando estas actuaciones, eh, comenzaron el año pasado, como bien ha dicho, donde se realizó la mejora del firme en aquellos tramos que estaban más deteriorados y han comenzado este año también eh, con otras actuaciones como ha podido ser una, la eliminación de una de las seis glorietas que se encuentran en estos kilómetros. Eh, siempre bajo el objetivo de, como habíamos dicho, aumentar la seguridad vial de este tramo. También estamos abordando y vamos a abordar a lo largo de este año la mejora de las cunetas, como habéis podido observar según venís, y también, por supuesto, renovar el firme en aquellos tramos en los que no se haya actuado ya. Esta es una de las inversiones y actuaciones que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital está realizando en la provincia de Segovia, a las que se suman otras dos de cierta importancia y cierto calado en esta misma provincia. Estamos actuando en la CL-605 y CL-607 en el término municipal de la capital, mejorando el firme y reordenando los accesos y también estamos actuando en la continuación de esta carretera de la CL-601 hasta el límite con la Comunidad de Madrid, atravesando parte del Puerto de Navacerrada, con una inversión de más de 3,4 millones de euros. Estas tres actuaciones en conjunto suman una inversión superior a 7,6 millones de euros para la mejora, para la conservación, para el refuerzo de las carreteras en la provincia de Segovia. Y seguimos trabajando, y seguimos haciéndolo pensando ahora ya a, medio, a largo plazo, pensando en el futuro. Estamos trabajando... Ahora mismo, eh, y, y es un compromiso que tenemos abordar para los próximos ejercicios el estudio del desdoblamiento de la CL-601 en este tramo debido a la alta intensidad de tráfico que tiene, a esa IMD superior a los 12.000 vehículos. Es un compromiso que adquirimos en esta consejería y que esperemos que en los próximos ejercicios podamos materializar con ese proyecto para atender esta demanda. Y por otro lado también estamos trabajando, por poner algún ejemplo, en la SG-500 que, que, que llega hasta el límite con la provincia de Ávila, más de 19 1,7 kilómetros que renovaremos, que reforzaremos con una inversión superior a los 6 millones de euros, un proyecto que saldrá a licitación en los próximos ejercicios eh, y por supuesto más allá de todas estas obras que venimos haciendo y que siempre son importantes, que están ligadas a la conservación y al mantenimiento y que les pasamos en la nota de prensa detalladas.